Una vez más a Mujer Cronopio, hoy te quiero hablar de algo que creo que te puede ayudar bastante y es de esa evolución que ha tenido mi sistema de productividad personal en cuanto al manejo de tiempo, el manejo de tareas y el manejo de información. Todo eso junto. ¿Por qué te va a servir este video? Porque tú puedes estar en cualquiera de estos puntos del camino y vas a ver hacia dónde evolucionar y si estás bien con lo que tienes. Así que quédate y espero que esto te sea útil. comenzar quiero decirte que te quedes te invito a quedarte a suscribirte en este canal si te interesa trabajar con mejores formas ser más productivo ser más organizado pero realmente hacerlo de una manera compasiva que te lleve a estar satisfecho y feliz con lo que haces y no ocupado ocupado ocupado como si no hubiera mañana aquí vamos también. a hablar Uf, ahora sí Ahora se va a empezar con el contenido. Vamos a hablar de la evolución de mi sistema de productividad personal. Como les dije en la introducción, esto se trata del de manejo de la información, el manejo del tiempo y el manejo de las tareas. Muchas veces la gente dice que el tiempo no se maneja, no vamos a entrar en esas diatribas, vamos a hacerlo de manera sencilla. Primero tienes que tener un calendario. Hay gente que le gusta tener el calendario en una agenda, para mí la desventaja es que no es portable, así que hace años me mudé a un calendario, como Google Calendar, si no les gusta Google lo pueden hacer en Mac, en el calendario de Mac, en el calendario que ustedes quieran, fantástica, creo que hay uno que se llama, el que ustedes quieran, pero hay que tener un calendario, ¿por qué? Porque allí va a ser el lugar en donde vas a poner los compromisos contigo y los compromisos que hagas con otra persona y vas a ver al final de cuentas cómo estás distribuyendo tu tiempo y en qué lo estás invirtiendo. Vamos a dejar de lado el calendario, pero por un momento nada más. ¿Por qué? Porque el calendario se tiene que integrar a la herramienta que tú utilices para manejar tus tareas. Sí. Así sea, análogamente, tú tienes que tener entonces tu agenda con tu, tu, tu agenda física, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Tu agenda física y vas a tener que tener tu calendario físico este, y, y tu lista de tareas acá. ¿Sí? Y vas a tener que andar con ese, con ese cuaderno amorochado todo el día. ¿Por qué? Porque no estás aprovechando la tecnología y no estás aprovechando la ventaja de tener un dispositivo como este. Entonces, entonces, entonces... Obviamente para manejar las tareas lo primero que hacemos son listas, es lo más intuitivo y es lo que vamos a hacer en un cuaderno, con nuestro lápiz, nuestro bolígrafo, lo que queramos. Eso es válido, es maravilloso y es perfecto, pero no es muy eficiente como te podrás imaginar. ¿Cómo podemos nosotros incrementar de una forma lógica y fácil la eficiencia de esta lista de tareas en el cuaderno, utilizando la técnica del bullet journal, te voy a dejar un video que hice hace tiempísimo de lo que era el bullet journal, pero te tengo que decir algo, el bullet journal es el bullet journal clásico, donde es una lista con una serie de códigos que te permite manejar las tareas que no terminaste hoy, tomar notas hacer referencias, y es decir tener como un sistema de información análogo bastante competente y hay otro bullet journal que quizás te encuentres por ahí en donde la gente pega pero y, y pinta y es artístico. Oye, yo no tengo nada en contra de eso, yo también lo intenté, yo también lo intenté, pero fue algo que no pude mantener. Entonces depende de ti, eso es una prueba que tienes que hacer tú contigo mismo. Ok, salimos del papel. Si salimos del papel, podemos entrar al en papel digital y es que desde que aparecieron estas cositas, las iPads eh, o las tablets de Samsung, las que tú uses, no importa, nosotros podemos tener cuadernos digitales y a mí me ha solucionado la vida. ¿Por qué? Porque me mudé, me mudé de país, me mudé dentro de este nuevo país y yo no puedo seguir cargando con cuadernos. Hay cosas para las que sí utilizo cuadernos, no está aquí ahorita, pero por ejemplo, cuando estoy estudiando yo necesito usar marcadores y cuadernos dependiendo del tema, es muy loco, pero yo sé que ustedes también tienen sus manías y sus mañas por allí, así que quizás no es tan loco lo que les estoy diciendo. ¿Qué pasa? Yo puedo estudiar con el iPad y puedo tomar notas perfectas, eso sí, les recomiendo muchísimo que compren el iPad que sea compatible con el lápiz de segunda generación, no el del primero, porque el de segunda generación la escritura se siente muy, muy diferente del iPad. Si usan Samsung, el, el lápiz de Samsung es excelente, desde el Note, el dispositivo Note, hasta las tablets, los recomiendo con los ojos cerrados, lo que pasa es que no tengo el, el ecosistema Samsung, por otras razones que no discutiremos en este video. Esta es la aplicación que yo uso que se llama GoodNotes. Hay muchas aplicaciones como GoodNotes, ustedes van a ver cuál es la de su preferencia. GoodNotes me gusta porque tienen lo que yo necesito. Fíjense, aquí tengo un cuaderno de casi 200 páginas de puras notas, dibujos. Yo necesito dibujar, yo necesito eh, escribir, yo necesito tomar nota cuando estoy hablando con un cliente. Yo trabajo como coach de productividad, aquí tengo los cuadernos de mis clientes, aquí tengo las primeras sesiones que tengo con esos clientes y así yo puedo ir anotando sin estar eh, de alguna manera siendo muy disruptivo en la comunicación con mi cliente. Esto lo recomiendo mucho y esto se puede utilizar con la técnica del bullet journal. De hecho, hay aplicaciones que ya vienen integradas con el bullet journal. Yo también les voy a dejar en los comentarios toda la lista de aplicaciones y la lista de mis cuadernos favoritos para hacer bullet journal o para hacer agendas. También hay una agenda que no tengo por aquí a la mano, lamentablemente, pero es una agenda que sacó este señor James Clear de o por aquí, no sé dónde lo pongo, no, lo voy a poner por aquí hábitos atómicos y en esa, esa agenda tú puedes llevar el sistema que tiene él también están las agendas de best, best Self, los planner que son excelentes te los voy a dejar todos aquí abajo y si tengo videos también te los voy a linkear en el comentario ¿Cuál es la conclusión de toda esta parte inicial? que sí, es posible tener un sistema de productividad analógico pero tiene sus desventajas, porque no es portable y no te permite utilizar esta ventaja que tienes aquí. Aquí puedes tener calendario, aquí puedes tener las tareas, aquí puedes tener todo a la mano y nosotros estamos... fíjese oh, Fíjense que están a la mano que, moviendo el celular, acabo de cambiar mi luz de fondo. Vamos a cambiarla otra vez, vamos a poner ahora algo más dramático. ¿Les gusta esta? Bueno, vamos a quedarnos con esta, un poco más moradita. Entonces, estamos en la era en que no aprovechar los dispositivos electrónicos. Este para mí ya es muy grande, este yo lo uso en casa, eh, como lector eh, y, como, y como cuaderno, ¿sí? Y este es el que uso, tengo todas mis aplicaciones aquí y tengo, eh, digamos, shortcuts o atajos para anotar todo. Porque, ¿qué pasa? Un sistema de productividad personal tiene que garantizar la captura. Cuando tú garantizas que estás capturando todo lo que debes capturar para funcionar, ya ese sistema de productividad va por buen camino. ¡Perfecto! Vamos a comenzar a hablar de las aplicaciones. Hay aplicaciones que están totalmente dedicadas a hacer una lista de tareas en esteroides y que se dedican solo a hacer esa lista de tareas Claro que algunas tienen eh, integración con tus calendarios digitales, etcétera, etcétera. Te estoy hablando de aplicaciones como Omni, te estoy hablando de aplicaciones como Todoist, te estoy hablando de aplicaciones como Things, te voy a poner una lista allá abajo no importa la que tú escojas. Por ejemplo, yo tengo clientes que le gusta Things porque es muy minimalista y muy rápido de utilizar. Para mí Things a lo mejor le falta un poquito de complicación, pero eso va a depender de ti. Recuerda que cuando estés escogiendo herramientas, tienes que ser muy picky, tienes que ser muy fastidioso y tienes que escoger cosas que sean agradables para ti, que tú puedas mantenerte y que también te estimulen los colores, la presentación de las cosas, si eres alguien que eres más minimalista, si eres alguien que le, te, le gustan los temas oscuros en la, el, el dark theme, en, en, en las aplicaciones, entonces asegúrate de que tengas esas posibilidades. Hay un sinfín de herramientas y cuál es la ventaja, que ya estamos teniendo cosas portables y casi todas esas herramientas tienen una versión para tu teléfono móvil, lo que garantiza que si estás en la calle, en un apuro, tú puedes anotar, así comencé a anotar yo, incluso una aplicación por las cosas nuevas que le han puesto, a las notas de los celulares, te puede hacer listas de chequeo, entonces imagínate que tú tienes que ir al supermercado, yo tomo la, yo tomo la lista de la compra en esa en nota de mi celular, claro, hay, hay aplicaciones también especializadas para hacer lista de compra, pero eso es tema de otro video, entonces tenemos lo análogo y vamos pasando a lo digital, con una simple lista de tareas o to-do list, ¿ok? Con este verdad te quiero contar que no es el color quizás apropiado porque el color de ellos es este realmente es azul. Te quiero contar cómo fue mi paso a Trello. Si tú eres asiduo visitante de este canal vas a saber que tengo muchas listas de Trello y que he recomendado Trello hasta la saciedad. ¿Por qué? Porque me parece un primer escalón perfecto para ir a un gestionador de proyectos, ¿sí? Un gestionador de tareas que tú puedas poner ya en proyectos, que también te permita colaborar, ¿sí? Te permita trabajar contigo mismo, pero también te permita colaborar con otros y compartir estatus de las tareas, cómo van las cosas. Entonces, aquí pasamos de lo que es un manejador de tareas a un manejador de proyectos. ¿Cómo llegué yo a Trello? Llegué a Trello en el trabajo. Cuando trabajaba en Expedia, pues empezaron a usar Trello, Trello, Trello, Trello y yo me quedé oh, babiada con Trello, maravillada con Trello y ahí nació nuestra historia de amor. ¿Qué pasó con Trello? Trello me funcionó muchísimo tiempo y yo lo sigo recomendando muchísimo como herramienta para comenzar este sistema de productividad un poco más avanzado. Sobre todo, ¿por qué te vas a pasar una herramienta como Trello? Porque necesitas colaborar, porque necesitas compartir, porque quieres utilizar la técnica Canva, o no Scrum de, de, de Agile, que te dejo por aquí también videos para que sepas de qué estoy hablando. Entonces, es importante que cuando tomes la decisión de salir de un sistema a otro, te pre Pregunta es el por qué yo salí obligada porque en mi trabajo tenía que colaborar con otros y así llegó a la maravilla de Trello te voy a dejar también en los comentarios tutoriales para que le eches un ojo a esa herramienta pero yo estoy seguro que estoy segura que quizás ya la conoces vamos a volver a cambiar el color porque ahora cambiamos a voy a ponerle este color cambiamos a Notion Notion se convirtió en un y lo conocí porque empecé a trabajar con un amigo que se llama Miguel Moya que me presentó la herramienta. ¿Qué es lo diferente de Notion y por qué me mudé y por qué a ciertos clientes les recomiendo Notion? Porque Notion se puede convertir en una base de conocimiento. Cuando estás utilizando Notion y es la desventaja que tiene Trello, Trello, tú tienes que hacer un link, a archivos que tengas en una nube para hacer documentos y tal y qué sé yo. Aquí en Notion, tú puedes hacer la documentación en la misma herramienta. Imagínate que tengas una pequeña o gran empresa, porque hay muchas empresas grandes que utilizan Notion como su base de datos de conocimiento. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tengas todo lo que es el, el, ¿cómo se dice eso? el onboarding o, o cuando estás haciéndole la inducción a un empleado por primera vez y que todo lo pueda tener ya en Notion, todos los materiales, no le tienes que mandar un correo, no le tienes que mandar nada, todo va a estar allí. Cuando una persona quiera saber cómo son los procedimientos de recursos humanos para por ejemplo pedir sus primeras vacaciones, va a estar el procedimiento allí. Cuando un equipo de trabajo quiera saber cuáles son las mejores prácticas de programación, si es un equipo de desarrolladores o en dónde están sus sus activos digitales si son del área de, de, de mercadeo o de, eh, o de investigación. Todo lo puedes centralizar allí. ¿Cuál es una desventaja de Notion? Que si no pagas el plan, que es bastante económico, son como 5 dólares o 8 dólares al mes, la verdad es bastante económico, se te acaba bastante rápido el espacio. Así que toma eso en cuenta porque dependiendo de las necesidades por la cantidad de información que tengas vas a tener que utilizar la versión paga de Notion. Sin embargo, yo siempre comparo Notion con tener una wikipedia y cuál es la ventaja de eso yo trabajo como ustedes supondrán una de las partes de mi trabajo es la creación de contenido la creación de contenido tiene muchos detalles hay muchos cabos que pueden quedar sueltos si ¿sí? yo sé que si tú has creado cualquier tipo de contenido si tienes una cuenta de instagram tú sabes de lo que estoy hablando ¿En qué lugar puedo capturar yo las ideas sin tener que pasar por tanto problema? Si las capturo en un cuaderno, ya saben lo que pasa. Si las capturo en su celular, también es difícil de recuperar esa información. Pero, ¿qué tal si ya tengo un sitio para poner la información? ¿Ideas para videos de YouTube? Abro mi cuestión. YouTube, quizás le pongo una pantallita aquí para, para que vean gráficamente lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, eso hace que cuando te sientes a trabajar, las cosas suceden de manera natural. Estás creando un flujo natural de la tarea, de la información, de la ejecución. Y en eso se basa la productividad, en que tú veas... El acto de crear cosas, de hacer el trabajo, de las tareas, como un proceso en el que tienes que eliminar la fricción. Una vez que eliminas la fricción o el cuello de botella, entonces las cosas van a fluir de mejor manera, no solo en tiempo, sino de, la, de los resultados de calidad que vas a obtener de cada tarea. Sí, espero que me hayas entendido todo esto que... Te digo, Notion es algo que recomiendo para pequeños emprendedores, creadores de contenidos, empresas pequeñas, empresas grandes incluso. Yo de verdad que digamos que cuando hay una empresa que solo le importa la ejecución del proyecto y en qué paso va cada quien, Trello es lo mejor. Porque en Notion, como hay mucho más cosas, ese tablero de Trello que es tan sencillo se pierde. Entonces, por eso, pasar de una herramienta quizás como... Trello asana a una herramienta como Notion sea, sea lógico cuando tú necesitas tenerlo todo en un solo lugar. Si para ti te basta tener un sistema de archivos en, en Google, está bien, lo manejas con un sistema de en la nube de archivos más tu trello. Punto y se acabó. Finalmente, vamos a cambiar el color que esto se pone más dramático. Así finalmente, Notion también quedó un poco atrás y les voy a decir por qué. Yo me mudé, y es lo que estoy usando actualmente, a ClickUp. ClickUp es una herramienta que me dio algo que Notion no me dio de forma orgánica, sino que yo tenía que hacer como trampitas para poder tener lo que yo quería. Como yo soy una coach de productividad, yo utilizo el sistema de metas SMART, que de hecho yo lo mejoré, y se llama Smartest, y lo puedes ver aquí en Udemy, te dejo el link por si quieres tomar el curso, es muy, muy accesible, eh, y está muy bueno para, para poder escribir tus metas y que tengan sentido. Eh, yo necesitaba medir progresos, y a mí marcar cosas en una tarjeta y después yo tener que calcular, a mí no me iba bien. Y empecé a buscar entonces una herramienta que me permitiera a mí plantearme mis objetivos de cierto periodo de tiempo, y poder de alguna manera hacer ese seguimiento, ajustarlos, ver cuánto había avanzado, porque no había avanzado. Es decir, ahí llegó la parte de reflexión. Ya no era solo la captura y la organización de la información, sino que yo quería empezar a ver patrones, empezar a ver características que lamentablemente en Notion no lo pude hacer de manera natural. Lo bueno de ClickUp es que va a integrar todo, todo lo que tienen las otras herramientas como Trello, Notion, de hecho el editor de ClickUp es básicamente lo mismo que en Notion, así que si estás acostumbrado a Notion puedes pasar a ClickUp. El precio de las dos herramientas de, de la parte paga más sencilla es equivalente, así que tampoco es muy costoso y tienes esta parte de las metas. Otra parte que tiene ClickUp que me parece muy útil es un Home. Eh, en donde tú se llama today, el día de hoy y en ese día de hoy tú vas a tener las tareas que tienes el día de hoy y además vas a ver una, eh, una vista, tienes una vista, perdón de tu calendario que tú integres, el de Google en mi caso. Entonces vas a ver algo así como esta vista con las tareas que tienes, puedes crear tareas recurrentes de manera más fácil que lo que harías en Notion. Eh, digamos que el flujo en el, la gestión de tareas es mucho más, más orgánico y también te da muchísimas más estadísticas. Hay algo que le pusieron a ClickUp que me encantó y van a venir videos de Notion y van a venir videos de ClickUp que es una carpeta para hacer un sprint. Si sabes de Agile, sabes de lo que te estoy hablando. Un sprint es como un periodo en el que yo decido hacer esta cantidad de tareas. Yo pongo las tareas que quiero hacer en esa carpeta de sprint y él me va a calcular todas las cosas. Entonces para trabajar con un equipo, eh, para, para ver ciertos patrones cuando eres coach, cuando, cuando tienes estos trabajos como los que tengo yo, incluso de creación de contenido, te sirven esas cosas para ir mejorando cada vez más. Ahora bien, lo primero que te quiero decir, bueno de hecho yo te lo he dicho en otros videos, pero mantén la decisión, en base a las necesidades, no te dejes enamorar porque ¡Wow! mira todo lo que puede hacer este sistema Realmente cuando te mudas a un sistema nuevo, a una aplicación nueva piensa que estás reemplazando, es como lo de maricondo, ¿sí? Cuando vas a traer algo nuevo a la casa, piensa en qué va a reemplazar esa pieza, piensa si la necesitas, cuál es la necesidad que está cubriendo, es demasiado camisón para Petra, como decimos en Venezuela, es demasiado para mi necesidad, es muy poco, se queda corto, no lo puedo pagar, si sí lo puedo pagar. Así es mi sistema de productividad personal en la actualidad, quería contarte esta evolución y puedes encontrar y vas a encontrar en el futuro, después de este video, pro, eh, eh, videos... Ay, chico, ya que me pasó. Videos con información sobre estos programas porque quiero hacer... Un, un estudio a fondo de ellos y traerles los tutoriales dime también en los comentarios que es importante que otros programas quieres que revise también tengo que eh, ya me están contactando las brands de los programas para que haga alianzas y revise programas así que sugiérame que estás usando, que quieres saber de que quieres cursos, de qué tienes dudas dímelo en los comentarios Vamos a ponerme este fondo tropical con el que me veo muy pálida pero para decirles que gracias por llegar aquí al final de este video te invito una vez más a que te suscribas al canal viene mucha información, viene información de calidad viene información que creo que va a ser pertinente para ti y va a ser importante, Y Te lo digo como coach de productividad también te invito a visitar mi página mujercronopio.com en la que vas a ver mis servicios, todo lo que te puedo ofrecer y todos los recursos que tengo también para ti.